Bueno, como antes que nada, muy agradecida al Consejo, a cada uno de los concejales por la iniciativa y al Intendente por estar presente y bueno, más que nada emocionada porque creo que es un reconocimiento que va muchísimo más allá de lo que esperaba y, y bueno, y a veces no es simple un resultado, sino que es parte de toda una trayectoria, así que bueno, más que contenta con eso y sobre todo feliz de poder sumar un granito de arena para que el deporte tome mayor importancia, sobre todo el deporte federado y el deporte individual, que a veces no, no se visibiliza, no se conoce todo el esfuerzo que uno hace, por detrás de cada logro hay muchísimo trabajo, entonces creo que es poder sumar para eso y para que en el futuro los deportistas también vayan ganando un lugar, una importancia en las políticas de Estado más que nada. La verdad que es un gusto recibir a Agustina Pasa, en este caso... De, ...declarándola ciudadana distinguida de nuestra ciudad... ...por la tarea deportiva... ...que realmente es muy importante... ...haciendo quedar muy bien a Jujuy... ...a nivel internacional... ...y los que tenemos el placer de conocerlas... ...también de, destacar su tarea profesional... ...como funcionaria dentro del equipo... ...del Intendente Municipal, Secretaria de Hacienda... ...y también su calidad humana... ...y en ese sentido para mí ha sido un verdadero gusto... ...y un honor poder entregar... ...esta, esta minuta de declaración... ...además un claro ejemplo... Para para todas las mujeres, para mostrar cómo una mujer profesional, exitosa, que trabaja día a día por sus sueños, que de alguna manera entrena cotidianamente, triunfa a nivel internacional y cumple su tarea acabadamente eh, en el municipio capitalino. A mí eh, me es un gusto trabajar con ella, la verdad que permanentemente muestra su profesionalismo, su dedicación, su voluntad de soñar en una ciudad cada día mejor. Así que realmente ha sido un honor y sobre todo también contar con la presencia del Intendente Municipal acá en el Consejo Deliberante quien nos ha acompañado a entregar esta minuta de declaración.